¡Hola, ¿sí todos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Vale, a ver, me vuelvo a quitar los auriculares Dirás, no se te escucha Ya lo sé, es que... Es que no se me ha grabado el audio, ¿sabes? He estado 20 minutos grabando para... Eh, aquí estoy creando el restaurante, ¿vale? Ahí tenemos la, co la cocina que está oxidada Ya lo sé, pero no pasa nada pues se puede cocinar igual Ahí estoy colocando las mesas, las sillas... Estoy colocándolo todo porque así más gente vendrá, más dinero generaremos, más podremos cocinar y más todo. Vale, ahí estás viendo que estoy repartiendo la comida, eh, recogiendo los pedidos que me da la peña, ¿vale? Es un restaurante mexicano, eso es algo que no he dicho al principio, así que lo vuelvo, lo digo. Es un restaurante mexicano y como estás viendo estoy recogiendo, repartiendo, mejor dicho, nachos, fajitas... Eh, perritos eh, ¿Cómo se llama? Eh, eso que se envuelve Eso de ahí, eso que no sé cómo se llama eh, Los que sois mexicanos O seáis de México Dejadme por abajo en los comentarios qué comidas salen En el En el vídeo, porque yo las únicas Que conozco son los nachos eh, las fajitas Y esa cosa picante ¿Ves que sale en rojo y blanco? Eso que se supone que es como de chile Es algo picante, ¿no? Algo así déjame por los comentarios Como estás viendo, estoy recogiendo el dinero que dejan en las mesas, ¿vale? De vez en cuando Los clientes Lo que hacen es dejar propina ¿Vale? Entonces Me dejan propina Espérate, espérate a ver el vídeo Espérate a ver el vídeo Dirás, tienes 99 euros Ya puedes comprar algo Ahora, vale, como estás viendo Me estoy dirigiendo a lo que sería la tienda Para poder comprar lo que sería la cocina Lo que pasa es que cuando me dirijo Hacia la cocina Pasa lo siguiente Y es que, eh... No, no, no Atención, atención, atención ¿Quieres comprar ya la, la cocina? Gracias, ahí está ¿Veis que pone 100, verdad? Me falta un euro Un euro, un euro, señores Un euro Así que me dirijo de nuevo al restaurante Y, y pues a por el euro Vamos a por el euro Básicamente Necesitamos un euro Para comprar una cocina en condiciones porque la que estamos utilizando está un poco oxidada y oye al menos funciona para cocinar veamos el lado positivo pero está oxidada aquí tenemos a un compañero que, que llega lleva un gorrito verde con un muñequito me, me encanta me mola ese gorrito eh, en un trozo del vídeo No sale porque lo he cortado eh, Le canto el cumpleaños feliz En inglés y en castellano ¿Vale? Así que si queréis cantarle vosotros el cumpleaños feliz Hacerlo por los comentarios Si no hay otra forma de hacerlo Felicitar a ese muchachito Que se llama Pau Se llama Pau le acabo de, Me acabo de inventar ahora mismo el nombre ¿Vale? Me acabo de inventar ahora mismo el nombre Se llama Pau Felicidades a Pau y felicitarle por aquí abajo en los comentarios Vale, aquí como estás viendo pues sigo repartiendo la comida Es un juego, es un mapa de, de Roblox que me gusta bastante Este del restaurante, toma esa rima eh, Es un mapa de Roblox que, que es yo creo que es de los pocos que más he jugado Porque me mola mucho la verdad Eso de crear tu propio restaurante y ponerle eh, tu propia decoración Como tú quieras El atenderle a los clientes El, el a, Aquí estoy pidiéndole el euro Para poder comprar la cocina Puedo continuar explicando, gracias eh, Y está bastante, bastante Interesante Vale, pues aquí, vale como estás viendo Ya estoy en la tienda, voy a comprar Lo que sería La, la cocina, pero como ves Me quedan 30 euros Entonces dirás Ahora, ¿qué vas a hacer? Pues voy a tratar de ir a por una mesa. Pero resulta ser que la mesa cuesta 35. Por lo tanto, me quedan 5 euros. Pero claro, no vamos a utilizar solo una mesa. Entonces, lo que hago es volver al restaurante y tratar de conseguir el máximo de dinero posible para por lo menos conseguir un par de mesas o tres, ¿vale? Como estás viendo, voy recogiendo. El dinero y tengo seis diamantes Cosa que no pasa en Minecraft, ¿sabes? Porque voy de uno en uno Pero aquí en Roblox Parece ser que la gente me deja sus diamantes Que es la propina, ¿vale? O sea, el dinero, lo de abajo, los billetes es el dinero ¿Vale? Que te dan Y lo de arriba, los diamantes son las propinas Aquí estoy contratando a un camarero, un barista no Porque se queda el dinero y no queremos eso eh, aquí está, ya tengo un chef, ¿vale? Que se encarga de la cocina Y un camarero, ¿vale? Y aquí ya me estoy despidiendo Y me voy a despedir en la voz en off Y bueno, espero que te haya gustado Si es así, le das un like Suscríbete para más contenido como este Y cuéntame qué te ha parecido este vídeo Aunque no tenga el audio Pero tengo una voz en off Y oye, eso mola, ¿eh?